La última hora siempre me acompañó desde los inicios de, de mi carrera, ¿verdad? He visto eh, también el crecimiento del, del diario y he visto cómo, cómo el diario siempre hizo una apuesta y un compromiso con el arte ¿no? y con la música en, en Paraguay. Así que muchas gracias a ustedes por siempre ser parte del camino. ¿verdad? Y la verdad es que ese día nos encontramos temprano en, en mi habitación con, con quienes me acompañaron a, a la ceremonia, con mis primos, con Candice Mowbray, que um, hizo todo, toda la investigación que llevó a, a, a encontrar el, el tema, la música y las historias del de legado, que el legado cuenta. Estaba Kari, que se fue en representación de mi, de mi equipo, y estaba um, eh, Mirna Sislen que es una guitarrista del área de Washington, D.C., muy comprometida también con, con el arte, con una labor filantrópica también en el, en el arte. Así que todos juntos desayunamos allí, charlamos y nos preparamos para, para lo que se venía en el día. Armamos una, una agenda también de, de todos los pasos que debíamos dar, que teníamos que ser precisos para poder llegar en, en tiempo con todos nuestros maquillajes, nuestras, nuestro pelo, las ropas, el transporte, en fin era toda una logística eh, importante que también queríamos ser precisos. Entonces, bueno, ahí combinamos todos lo los pasos que íbamos a dar y estábamos en realidad muy en modo producción en ese día. ¿no? Primero que ya estábamos muy felices porque llegamos en hora, eh, cumplimos con lo que nos habíamos propuesto, eh, teníamos también unos, unos eh, pases que nos daba la academia para, poder, para que el... Eh, los transportes pudieran dejarnos en la, en la puerta misma del evento ¿verdad? y a partir de allí ya caminar y sentir el, el ambiente, sentir el, el feeling de ese, de ese día ¿verdad? y a partir de ahí ya fue toda una fiesta ¿verdad? ya en la cola me fui encontrando con colegas que, que, que son muy queridos y, eh, y con quienes nos, nos hemos conocido en distintas ediciones de los Latin Grammy. ¿no? y entonces nada, hacer la la cola, entrar y eh, ocupar nuestros, nuestros espacios allí en, en la mesa que, que, que elegimos finalmente, ¿no? Todo esto, o sea, es que también en el, en el ámbito de las felices coincidencias, ¿verdad? Pues yo tengo una, un pizarroncito en mi heladera donde anoto las cosas que, que no quiero olvidar, ya sea que cosas que tengo pendientes o, o cosas que tengo que comprar del súper, ¿verdad? Y antes de la pandemia yo me había escrito la palabra esperanza allí. Y la palabra está, acá la estoy mirando. Sí, ahí, ¿verdad? la palabra esperanza. Y cuando Vero y Carlos me, hablan, me cuentan cuáles eran sus planes, y me dicen que el color que ellos estaban pensando que iba a ser un buen contraste con la alfombra roja, eh, era ese verde, esperanza, yo dije, ese es el color. ¿verdad? Porque venía, digamos, que todo dentro de, de, de esto, ¿no? Que es como mi sensación de todo este tiempo, ¿no? El este tiempo pre-pandemia y este, ¿no? La esperanza. Y la verdad que no hubo día siguiente. Fue pues, no día hubo, seguido. No hubo día siguiente porque fue seguido. Fue un largo, largo día porque eh, yo sabía que una sola vez ganás un primer Latin Grammy para tu país, ¿verdad? entonces yo dije, bueno, este, esta noche si sí, es, eterna que sea, ¿verdad? pero yo la, la voy a disfrutar, entonces traté de estar eh, disponible para los, los medios de prensa y para, para la gente, ¿verdad? Eh, traté de estar lo, lo, lo más eh, presente para, para ella para poder disfrutar todos juntos en este momento. ¿no? No dormí porque a las 2 de la mañana de Las Vegas era la primera nota, ¿verdad? Entonces estaba Lidia coordinando de Paraguay todo con Cari, ¿verdad? Que, que por suerte es súper capa. Entonces, bueno, buscando el ángulo, dónde hacemos, cómo improvisamos un trípode, Bueno, en fin, todas estas cosas, ¿verdad? eso son muy, muy divertidas. ¿no? Y el poder hablar y verbalizar también un montón de emociones desde ese momento. Nosotros llegamos 15 minutos antes de la mesa. Entonces, nos escuchado, ¿verdad? Que decía, el el presenta decía una voz en off. Faltan 15 minutos para el inicio de la primera semana, después 10 minutos, después 5 minutos y ya estábamos al aire, ¿verdad? Sí. Eh, y durante ese tiempo yo lo único que atiné a hacer fue escribir los nombres de las personas que no quería olvidarme. ¿verdad? Eso fue lo único, ¿verdad? Y eso a ver que ellos tenían un papelito, ¿verdad? Porque sí. para mí es muy importante agradecerle al equipo que hizo Legado. Mi, mi equipo, la gente que trabaja conmigo, mis amigos, es, es una lista muy, muy grande. Pero yo quería, en ese momento, eh, honrarle a los trabajadores que hicieron legado. Entonces no quería olvidarme de ninguno de los nombres porque con la emoción pues, puedes, puedes olvidarte fácilmente, ¿no? Entonces eso es lo único que me dio el tiempo de hacerlo. Eh, y después de allí era, era el tema de cómo levantarme y no caerme con el vestido, ¿verdad? Hacerlo todo con, con, con gracia, con, ¿verdad? Entonces esas eran, digamos, en ese momento mis preocupaciones, ¿verdad? ¿no? Estar del lado correcto para levantarme, ¿verdad? Visualizar a dónde es que me tenía que ir porque no tuvimos ni la oportunidad de ensayar siquiera, ¿verdad? O sea, esto, esto era así, ¿verdad? Como salía. Entonces todas esas cosas tenía como en, en mi cabeza, ¿no? La gente que trabaja en producción sabe que, que siempre como que estás trabajando también en... En, en, en, dar, en ir visualizando las cosas que pueden pasar, ¿verdad? Tanto lo bueno como, como si no se da, ¿verdad? Entonces esas cosas como que tratás de tenerlas siempre en tu... como a la vista, digamos. ¿verdad? Y ahí ya fue, ya fue la emoción increíble de, de poder decir finalmente le voy a poder regalar esto a mi país, porque eso era lo que yo tenía en la cabeza, ¿verdad? Finalmente, ¿verdad? Eh, entonces, nada, ese esa sensación, ¿verdad?, de que, de que se puede, ¿verdad?, se puede, había sido, ¿verdad?, con el trabajo, con el tesón, con la disciplina, ¿verdad?, se puede llegar a, a un objetivo tan lindo como ese, ¿no?, y que, que más allá de lo que, de lo que me toque en lo personal, eh, yo creo que también es una apuesta a la esperanza, eh, es también una, una apuesta a, a ese trabajo serio, a, a lo que se puede conseguir cuando cuando se trabaja un, un arte diariamente con, con pasión, con alegría, eh, como con ganas de, de descubrir lo mejor que tendrás dentro tuyo. ¿verdad? Yo creo que ese es el trabajo que, que intenté por lo menos hacer a lo largo de mi vida. Y todas las cosas que mencionaba antes, en realidad no hay, no hay otra sensación que las que, que las que te describí antes. Eh, en estos días de preparación previa para para, para esta ceremonia eh, yo me puse a, a pensar y celebrar el camino no porque el camino al que te lleva es, a estos momentos no o por lo menos en mi caso verdad pues pueden haber otros casos donde sean, sean otras las razones ¿verdad? pero pero en mi caso es el camino no es la construcción permanente y, y creo que eso es lo que, lo que en este tiempo estuve como observando a distancia, ¿no? Observando con los ojos de este tiempo eh, cuál fue el camino que nos llevó a este, a este lugar y a este, este momento tan feliz. Y la primera era la, la sorpresa también, la sorpresa tan, tan linda, ¿no? Eh, y en este caso era, era el... el también la, la sorpresa, también la alegría, pero también el, el sentir que íbamos a, a estos Latin Grammys con un producto que tenía además, además de la música, que creo que es una música muy hermosa, tenía el, el agregado de ser un, un disco que cuenta una historia, una historia de, de mujeres eh, cuyo paso por el mundo de la guitarra no siempre fue mencionado en, en la dimensión que que yo creo sus figuras se merecen. ¿no? Entonces, con la intención de traerla a la conversación a la que nosotros hicimos este, este disco legado, digo nosotros porque legado es un trabajo de equipo, eh, entonces el sentir que esas historias llegaban al, al, al, al escenario más importante que tiene la industria de la música latina, me hace sentir que de alguna manera llevé una posta hasta un lugar. Eh, esa apuesta es una apuesta que vienen trabajando muchas, muchos colegas míos desde hace mucho tiempo. Entonces, no es una labor eh, solo mía, pero me toca a mí dar este, este paso. Entonces me siento muy feliz de haber abrazado esta, esta idea, eh, de haber encontrado a Candice Mowbray que justamente para otra de las felices coincidencias de este tiempo, así como te hablaba de Esperanza, eh, Candice Mowbray hizo su tesis sobre Ida Presti. Increíblemente, el 17 de noviembre, el día de la premiación, se celebraban 10 años del día que ella defendió su tesis en Shenandoah University. Increíblemente. Me muestra la foto y eran 10 años, un 17 de noviembre. 10 años atrás, un 17 de noviembre. Esa fue otra de las señales muy hermosas que, que recibí en este tiempo. La sensación muy hermosa de poder contribuir a acercar la posta de esta causa un paso más ¿no? eh, estuve también en conversaciones con la nieta de la señora Ida Presti eh, que es Isabel Presti que está muy feliz eh, y, y nada, me, me llena realmente de, de una profunda emoción el, el saber que, que somos muchas, eh, muchas almas que se conectaron eh, para este momento y bueno, y es la felicidad compartida con, con todas estas estas eh, partes que hacen al legado y que hacen a la defensa de esta, de esta historia. Yo quería tocar nomás la guitarra. Quería tocar bien la guitarra. Y ese mismo sueño de aquel tiempo es el sueño de hoy. Yo quiero ser buen música, quiero tocar bien la guitarra y quiero hacer de, de, de mi música un, un puente también, ¿no? un puente hacia la emoción, eh, un puente hacia la construcción, y si de alguna manera con mi música también puedo seguir apoyando eh, el crecimiento y el dinamismo de, de la, del arte en mi país. Y en, eh, acá en Boston, donde estoy trabajando en Berkshire, si de alguna manera puedo hacerlo, pues entonces la tarea se ve todavía más, más feliz, más completa. ¿no? Así que eso es el mismo sueño de aquel tiempo, es el sueño de hoy. La misma pasión de aquel tiempo es la pasión de hoy. Nada cambió. Esa es una pregunta eh, interesante, viniendo de un, de un chico joven como vos, ¿verdad? Eh, me dan hasta ganas de volverte la pregunta. Eh, eh, yo eh, siempre recuerdo a, a Eduardo Galeano, el que contaba esa anécdota del ¿no? sueño o la utopía en este caso, ¿verdad? decía que la utopía siempre se coloca dos pasos delante tuyo caminas dos pasos y se aleja tres caminas tres se aleja cinco, caminas cinco se aleja siete ¿verdad? y que para eso sirven las utopías porque te mantienen caminando y más o menos así es también con el, con el sueño ¿verdad? el sueño de alguna manera también se coloca siempre delante tuyo ¿verdad? que indica por lo menos si estás en, en, en profunda conexión con tu con tu, con tu ser interior, verdad, de alguna manera, te, te genera desafíos, te genera preguntas, te, te va indicando un camino. Eh, y en el, en, el, eh, en el trayecto por abrazar tu sueño, vas caminando. Así que sí, por supuesto que, que, que el sueño es muy importante. Yo sinceramente siento que cada paraguayo que avanza un paso, eh, de alguna manera con, con esa persona avanza todo un país. Esa es la sensación que tengo. Eh, recuerdo haber estado en, en observando cómo eh, en algunas eh, instituciones eh, internacionales, cuando llega a, a la dirección una persona de un país, inmediatamente se empieza a ver como todo un movimiento de ese país, ¿verdad? porque hay más oportunidades de visibilizar el, el, el arte de ese país o, o, o muchas otras cosas que hacen que, que uno observe, ¿no? Que uno observe de dónde viene eh, esa persona. Entonces, con, con el tema de, de este Grammy en música clásica, ¿no? Que viene para... Latin Grammy que viene para Paraguay a través de la música clásica, el país de la guitarra, eh, el país de Agustín Barres, también me parece que, que es de todos, ¿verdad? Porque una es su historia también, ¿verdad? Eh, yo no, no, no estaría donde estoy, no sería quien soy si no hubiera nacido donde nací. Y si Paraguay con sus luces y con sus sombras no me hubiera dado las oportunidades que me dio. Eh, y si no hubiera caminado por sus calles, eh, y si no hubiera sentido el... el, el eh, sus perfumes y, y, y, el, y el andar de, de mi niñez con los pies todos rojos, ¿verdad? De caminar descalza por sus, por sus cañas y correr, ¿no? Una niña feliz que fui, ¿verdad? Y si todo eso me parece a mí que hace parte de, de, de mi historia. Por eso que yo le entregué ese premio a, a Paraguay, ¿verdad? Porque, porque siento que es de todos nosotros, ¿verdad? y le, le, le, le leo a, a, a quien dice eh, que, que el premio eh, es, un, es un trabajo individual también de construcción y si sí, yo hice mi parte ¿verdad? pero en este caso creo que me, me gusta mucho la idea de poder sentir que fuimos todos parte de esto eh, y que sirva también para llamarle la atención de cuán felices nos puede hacer el arte y cuánto que debemos eh, trabajar para que haya oportunidades para artistas, para eh, trabajadores del arte en todo el Paraguay. ¿verdad? Porque van a haber muchos que ni siquiera van a alcanzar a, a tener una guitarra. Eh, entonces, si podemos de alguna manera, a través de, de la ilusión y la alegría de este momento, darnos cuenta de que, de que el arte puede traernos estas esta alegrías, entonces quizás con eso también renovemos el esfuerzo por tratar de que más oportunidades lleguen a más lugares del país para que todo aquel que tenga una vocación pueda encontrarse con, con ese camino y pueda ponerle también sus, sus mejores esfuerzos y yo creo que en, eh, hay, una, hay una característica mía que es que yo estoy quiero estar donde estoy ¿verdad? quiero trabajar acá quiero disfrutar de este país y las oportunidades que me da eh, pero mi corazón siempre está en Paraguay. Yo me levanto y escucho las noticias de Paraguay, le sufro, <ríe> le disfruto también eh, y acompaño mucho lo que, lo que sucede en el día a día de, de Paraguay. Yo soy una paraguaya TT eh, y creo que así nomás ya va a ser. Me siento muy parte de la construcción diaria también de Paraguay, pese a que no estoy en, en Paraguay. E intento contribuir, ¿verdad? Desde proyectos como Purobril, como Yeporeká, eh, como las conferencias musicológicas, como eh, la instrumentoteca. Desde ese lugar yo intento también eh, poner mi granito de arena para que el camino también sea un poquito más fácil eh, y se sientan también apoyados de los jóvenes que están transitando por este camino. Y eso es siempre parte de las la posibilidades, ¿verdad? Por ahora tengo todavía unos 10 años más quizás eh, de, de trabajo acá. Eh, pero me parece que esta fórmula que, que he encontrado, ¿no? de, de poder tener un equipo con el, con el que nos divertimos trabajando. Eh, y que es mucho mi vida social. Pues Las la personas que somos, que nos gusta trabajar, pues, disfrutamos el, el trabajo. Y, y a veces mi vida social es el tiempo que comparto con, con mi equipo. Eh, por suerte, mi equipo es, es de personas nobles, personas de buena fe. Y eh, personas que sueñan en ese, Paraguay, eh, en ese Paraguay posible y trabajan por construirlo Entonces, en esta fórmula en la cual estoy aquí, puedo eh, trabajar acá, contribuir con, con la escuela más grande de música del mundo, tener alumnos de todo el mundo, ¿verdad? Eh, que entre paréntesis me recibieron con flores el, el lunes cuando me fui a, a dar clases. En fin, eh, eso combinado con, con los proyectos que hacemos en Paraguay creo que es una fórmula muy feliz para mí. Creo que esa, esa responsabilidad eh, eh, yo la, la, la entiendo como, como, que, como esto que te explico, ¿no? Que eh, mi guitarra trata de ser una guitarra que abrace, ¿verdad? Entonces... Este, esta posibilidad de, de a través de la, de la guitarra poder eh, generar proyectos como yo por acá, creo que esa es mi, mi, mi manera de, de llegar a los, a los jóvenes en, en Paraguay. Eh, y es, creo que hasta ahí es lo que yo puedo hacer, ¿verdad? mucho más que eso, lastimosamente antes no, no, no puedo, pero creo que es suficiente, creo que es suficiente para mantener la, la esperanza y mantener a, a mi equipo activo en, en estos proyectos que consideramos que son eh, un aporte y una apuesta en la esperanza también. Ahora, por ejemplo, hacemos una conferencia musicológicas ¿no? Sobre el sonido paraguayo, y, y yo creo que van a ser conferencias que van a ser muy desafiantes, porque hay temáticas profundas que van a ser discutidas. Me parece que sería muy lindo también que, que asistas, ¿no? Y que escuches un poco esas reflexiones sobre sobre cómo nos ven, nos ven eh, investigadores de México, de, de Brasil, y nuestros propios eh, investigadores paraguayos, ¿verdad? Eh, analizando distintas facetas de la música paraguaya. entonces esas son labores que hacemos nosotros por, por convicción. Y justamente porque yo creo que hay dos, dos palabras que son, que son fundamentales en nuestra vida y son el por favor y el gracias, <coughs> Y, y yo siento eso, ¿no? De hecho, ayer llegando también a, a acá a casa finalmente y, y teniendo la primera mañana acá tranquila también, como empiezo de a poco a bajar las la emociones, ¿verdad? Y, y empiezo a, a llamar eh, gente y a tener ese rato de, de conversación no reflexiva. ¿verdad? Y es, es muy linda esa, esa palabra y es muy linda esa, esa sensación, ¿verdad? Quienes me conocen eh, profundamente eh, saben que, que por lo general eh, eh, me, me, siempre voy a hacer esa llamada, ¿verdad? siempre voy a, voy, a, voy a llamar, les voy a enviar un, un desayuno, les voy a animar a, a la gente que forma parte de ese momento. Vas a que también es una vida eh, donde conoces mucha gente. Eh, Vas haciendo camino, vas cambiando de país, pasas por, por también momentos traumáticos de, de tu vida, porque el, el cáncer también eh, viene con su con su trauma, ¿no? Yo recuerdo que al, al, al terminar la, el tratamiento, <coughs> había como muchas instancias de mi vida que, que se, me, se me iban, ¿sabes? Que tenía que volver a, a, a recordar, como si hubiera estado en un largo impasse, en un largo silencio, ¿verdad? En fin, yo creo que, que, que eh, para hacer, para hacerte una, una respuesta de cómo no gracias, ¿verdad? Si somos el producto de tantos saberes que eh, se encontraron en, en una, ¿verdad? Que una, de alguna manera también pudo eh, incorporar. Y le, la verdad es que le llamé, no, no recuerdo en qué orden llamé, debería mirar mis, mis historias, pero le llamé a, a Sebas Enríquez, que fue mi productor, el disco, porque cuando decimos paso a paso, ¿verdad? Eh, le llamé por supuesto a mi equipo que ya estaban todas juntas <risa> estaban todas juntas ya celebrando eh, le llamé a, a Lidia y le dije Lidia por favor hace una, una conferencia de prensa por favor porque lo, no, el teléfono explotaba ¿verdad? y yo quería decirles también gracias a ustedes que ustedes siempre llevaron la noticia a la gente eh, llamé a mi hermano llamé a mi hermano Pastor, mi hermano Juan Carlos mi hermana está viajando y no, no podía encontrarlo en fin, <coughs> no recuerdo hice muchas llamadas llamé llamada a mi prima Silvia con quien rezamos antes de cada concierto eh, eh, en fin, entonces muchas eh, personas que son importantes para, para mí no recuerdo todos los, los, los nombres ¿no? debería volver a ese, a ese momento para recordar genial y llamé ahora a, ya. Me llamé ¿Cómo? a Randy Cruz, que fue mi ingeniero de grabación, le llamé a mi jefa, Kim, eh, en fin, le llamé a Claudia Bodilia, eh, llamé a, a muchísimas eh, personas que, que en ese momento mi corazón sentía. Cosa es que algo que me que a mí me pasa es que yo creo que la vida es hacia adelante, entonces estoy tratando ya de, de volver al a hoy. ¿sí? Eh, y estoy tratando de, de, de pensar que la próximas semana tengo que tocar un concierto y ayer volví a tocar la, la guitarra, que era lo que tanto ya estaba deseando hacer porque todo esto ya fue imposible eh, entonces hoy la tarea es, es, es volver a la guitarra respirar un poco este momento <risa> eh, y... Y dar gracias, ¿no? dar gracias. Ahí no mato. Está bien. Eh, y una pregunta: ¿dónde está el Grammy? ¿Dónde lo pusiste? <ríe> por ahora tengo las cuatro medallas juntas en mi oficinita en mi espacio chiquito donde están las en mi la biblioteca, ¿verdad? Por, por ahora eso es lo que tengo y cuando venga el, el, el grammy, el latin grammy, cuando venga que, que va a estar grabado ya con mi nombre porque como no saben quién va a ganar, no tiene pues el, el, el latin grammy, las es lista. entonces las caturillas se queda con ellos, ellos graban y te la envían entonces cuando vuelvan a ganar la tatuilla, no voy a ir a Paraguay porque, viste que nosotros tenemos que tocar, el Paraguayo tiene que tocar yo quiero que mis seres queridos, los que comparten con mi corazón en este momento, tengan la oportunidad de, de, de tocar y de sentir eso, porque es real y es pues, de no lo no sé, no me no vaya a poner en ese compromiso. Ahora quiero disfrutarlo, quiero disfrutar día a día eh, y paso a paso. No tengo ninguna agenda no tengo ningún apuro, ninguna prisa. La vida no me apura, la vida, la vida, lo único que me pide es que le disfrute. Así que eso no voy a hacer. Hoy voy a salir a caminar, porque mientras tanto no salgo a Voy a salir a caminar, a disfrutar el verde, mientras todavía está verde, porque dentro de poco o sea, va a ser todo blanco. Así que eso, voy a salir hoy a caminar, a disfrutar el sol. No hay prisa. No, ahora solamente en... tocar los conciertos que tengo aquí en la próxima semana en Chicago, y a ver si viene también el maestro Sergio Azat, que todavía no escuchó su obra en vivo. Eh, así que vamos a ver si viene porque viene en Chicago. Eh, y después eh, empezar a, a, a planear, ¿verdad? a ver un poco por dónde, por dónde sigo. ¿verdad? Pero eso, con mucho tiempo, no tengo mucho para compartir. Excepto disfrutar este momento. Este es el, fue el año de abrazar la luz. Así que así va a ser recordado para mí. El año de abrazar la luz. Darle las gracias al diario y darle las gracias a la gente. Porque yo no me subí sola a ese escenario, para nada. Para... Me edifico una fuerza impresionante. Impresionante.